Compartiendo con, con las vecinas y con los vecinos la, la problemática de la inseguridad y fundamentalmente y lo importante, dando respuesta a todo el abordaje que tenemos que tiene que ver con las 12 cuadrículas en la que está dividido el distrito, con los cuatro patrulleros por cuadrícula, con el sistema de cámaras que son más de 200, 210 cámaras, con el sistema de alarmas geolocalizadas por cuadra que son más de 200 alarmas también, hoy incorporamos lo que es el sistema de Secretaría de Seguridad online. ¿Qué significa esto? Y que es muy simple. Los vecinos constituyen un grupo de WhatsApp en el barrio, ya tenemos 90 cuadras con 90 grupos de WhatsApp, y la Secretaría de Seguridad brinda un número para que estar conectados en forma directa, en forma online. O sea que los operadores y las operadoras, que las 24 horas del día, los 365 días del año, miran las cámaras, miran el sistema de alarmas, también van viendo lo que sucede en el WhatsApp. Así que a partir de esto, que es muy simple, que los vecinos lo tienen como una modalidad, cuando se activa un WhatsApp, en función de ver algún, alguna situación irregular en, en el barrio, alguna actitud sospechosa, se comunican online. Con, con el sistema de WhatsApp y con la Secretaría de Seguridad, y automáticamente eh, el, el municipio, la Secretaría de Seguridad, responde con el patrullero que está en la cuadrícula. Así que, bueno, es un sistema más a lo que tiene que ver con lo que decíamos, cámaras, alarmas, el 147, que es el número de seguridad del distrito, al cual los vecinos también llaman en forma directa, e inmediatamente tienen la respuesta en el call center de la Secretaría de Seguridad, también frente a algún, alguna demanda. O sea que tenemos varios sistemas para, para poder dar respuesta frente a esta problemática que es la inseguridad. ¿no? La prevención, indudablemente, con estos sistemas nos permite la baja del delito y que se vayan viendo en nuestros barrios, eh, en Hurlingham, en William Morris y en Villa 6 más tranquilidad para las vecinas y, y para los vecinos. Nos hacemos cargo, como decimos siempre, ¿no? de que nuestras vecinas y nuestros vecinos puedan sentirse mucho más seguros en Hurlingham.